Amigos, soy Lara Álvarez. Bienvenidos a mi rincón mágico. En este momento voy a hablaros de las runas. Las runas no son un método de adivinación al uso. Las runas se usan desde muy antiguo como un oráculo. Normalmente, quien consulta las runas es porque está pidiendo un consejo. Yo te ofrezco una consulta totalmente de tú a tú, pidiéndome cita en el 671 44 70 18... Puedo desvelaros qué os quieren decir las runas. La consulta se puede hacer por videollamada, la podemos realizar por teléfono o podemos usar los mensajes escritos de WhatsApp. Si quieres saber qué te quieren hablar las runas, llámame al 671 44 70 18. Yo te lo desvelo.